escuchando Amukui, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo fluir sonoro de Descolonizando las Artes. Es 8 de mayo, Le saluda Hinti. Ha pasado el tiempo del tarpuy, de la siembra, del halmai, cultivo, y estamos en el kuzhui, tiempo de cosecha. El 15 de mayo, ya, se ha celebrado la fiesta de la Chacana, símbolo de nuestros pueblos originarios aquí en el sur, territorio Abyayala. La Chacana nos invita a reorganizarnos, a ser cuerpo, a sernos puente, de la ignorancia a la sabiduría, de la infraternidad a la solidaridad, de la muerte a la vida. 5 y de hoy, el encuentro viene cargadito de sabiduría y de corazón. Tendremos a Héctor Silva, nuestro gran hermano, que va a leer el poema Plegaria Machu Picchu del poeta Armando Agüero. También estará el testimonio de Marugenia sobre decolonialidad, la fuerza del hip -hop en Pusa, Fitosofía y otras hierbas, en la voz de Majo. Alter y su espacio, el Teatro han muerto Tiene a dos seres, a Mariela Rocco y César Hidalgo, que los van a acompañar. Pata Sucia, con Luis Ramos. Y Luna Lacra, porque sí. También queremos agradecer a la compañera Hermana Candy y a todos los compañeras, compañeros, compañeros de Radio Bomba. Entonces... Que nada quede en nosotras, en nosotros. Soltemos los ríos por los aires. Amacijo de montañas en tus manos. ¿Quién te dictó la belleza de la piedra? ¿Quién predijo su ternura mineral? Mientras camino en tus ruinas, solo tengo preguntas. Algo me dice el susurro del agua, allí donde el sagrado sol te dio la vida, y algo este espíritu que vaga conmigo mientras rezo en quechua la oración de la hermosa madre tierra. ¿A qué dios sagrado copiaste su forma? Oh montaña vieja, como albergar los secretos de un tiempo sin tiempo. ¿A quién amaste entre las hojas de los sauces, oh bendita mama, Oclo? Vamos en medio de tus montañas, entre las fisuras de un tiempo que se parece al origen. Que Dios abrió sus dedos de roca para que tú puedas ser camino. Entre el verde que abraza y nada permite, has colgado un sinfín de quipus que no sé leer. Voy caminando en tus entrañas, preguntándome quién eras y quién todavía eres. Oh, montaña joven, cuéntame, testigo absorto de la grandeza de esta historia, ¿conociste acaso a mis abuelos, esos gigantes que tendieron estas sábanas de rocas y moldearon casas y templos imposibles? Cuéntame, joven silente, Diosa de los apus, verde enigma. ¿Viste la fragua que con su fuego milenario moldeó Machu Picchu? Solo veo lo que tú me dejas. Muéstrame el camino a tu seno. Déjame entrar allí donde pueda hablarte, oh vientre de arcilla, corazón de roca. Tierno centro de la vida, Acoge mis plegarias. Hola compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, eh, soy María Eugenia García Nemocon. les hablo desde de Madrid, soy colombiana, pero ahora estoy aquí en, en Madrid y bueno, quería presentarme, eh, eh, soy activista aquí en, en esta ciudad y en el entorno digamos de español con temas que tienen que ver con el feminismo decolonial eh, con ecofeminismo y, y temas medioambientales eh, desarrollo aquí un trabajo también con colectivos migrantes por los derechos digamos de igualdad eh, para las personas que migran que de acuerdo a las legislaciones tanto española como europea nos eh, limitan mucho nuestros digamos derechos son leyes que nos excluyen son leyes bastante racistas y por eso también estoy en contacto con eh, colectivos de Abya ¿eh? colectivos de diferentes, um, digamos, orígenes, colectivos negros, colectivos de pueblos originarios. Y con ellos he estado también trabajando el tema del extractivismo contra las grandes extractivistas, eh, sobre todo europeas, que, que despojan de los territorios y de los recursos y dañan todos los entornos donde actúan. Entonces, bueno, quería también eh, reivindicar esa parte que estamos desde de los colectivos de aquí haciendo. no Bueno, nos, nos gustaría, pues, si alguien quiere conectar con nosotras aquí, pues estamos disponibles para hacer trabajo colectivo. Un abrazo. Duérmete, duérmete, duérmete que ya viene tu mamá, duérmete pajarito blanco, duérmete pajarito rojo, duérmete mi blanco pajarito, duérmete niño recién nacido, duérmete niño que ya viene tu mamá, con la comida y con la chicha viene ya, ya viene con la chicha, con la masita de maíz y con la chicha viene. Duérmete ya, duérmete, no llores niña, no llores niña, vas a estar bien, vas a estar bien. No llores chiquitica, desde ahora vas a estar bien, vas a crecer, alégrate con todo lo que tienes, pues ha llegado un conejito y vas a reír con él. hermanos Este espíritu que me habita y este cuerpo quería dar mi digamos mi opinión sobre eh, lo que me ha pedido Hildy, que es sobre la palabra descolonizar que hay detrás de todo esto. Para mí tenemos que partir de algo que es la colonialidad del ser, de la naturaleza y de los saberes. Eh, esta colonialidad ha permitido el sistema que hoy tenemos de despojo, de extractivismo, de muerte y de prevalencia del capital sobre la vida, tanto de seres visibles como invisibles que nos habitan y que habitamos. Eh, desde ese punto de vista, creo que descolonizar debe ser que emerjan ¿sí? los seres visibles e invisibles, que emerjan las sabidurías y las epistemologías invisibilizadas acalladas durante siglos y que además esa naturaleza que también está colonizada, que está utilizada solamente como un usufructo mercantil, que el tema de valor económico es lo único que prevalece, esa naturaleza que no podemos desconocer que necesitamos que está con nosotras día a día, eh, está siendo mm, eh, acabada, está siendo destruida y con ella las vidas asociadas a la misma y con ella muchas vidas de pueblos que son, mm, eh, conectan con esta naturaleza y han convivido durante siglos y han permitido que se conserven y que haya realmente vidas que, que se mantengan. Entonces, desde ese punto de vista quería simplemente eh, decir que descolonizar para mí es que emerjan todas esas sabidurías, esos seres, y esa naturaleza que han sido devastadas, que han sido eliminadas y han sido invisibilizadas durante siglos y que por lo tanto tendremos que descolonizar también nuestros seres, nuestra sabiduría y poder convivir con todos los entornos naturales que nos habitan y que habitamos. Un ratrito, un ratrito. Debo presentar un abrigo. Ya sé que todavía no vibra, pero va a hacerse fluir. Viene y está dentro de uno de los movimientos. Bien. Fuertes de cróveres en nuestra fría real y se es eh, prohibido híjrop. <ríe> sí, esto es todo lo que ya usaban ya, estas las mascarillas, ¿no? sí, Entonces, eh, trae su chararango, su reflexión, todo, y entonces, pero todo lo junto, como nuestro lo pruño con humo así, es brusa o pranqui. Soy María José de Medellín y en esta entrega de Fitosofía y Otras Hierbas vamos a hablar de descoronizarnos lo hegemónico en la sexualidad, quitarnos la corona de la heterosexualidad, las personas que todavía la tienen y darnos cuenta de la posibilidad de la libertad y del daño o del dolor que creamos cuando seguimos creyendo que hay una diferencia o una única verdad para vivir. Esta invitación del día de hoy es simplemente a sentir a sentir tal vez y conectarnos con la emoción de lo que pueden sentir las personas cuando se dan cuenta de que en su hogar aquellas y aquellos que tienen las coronas son las personas que son heterosexuales. Podemos, todas las personas, quitarnos la corona y encontrarnos más allá de eso que nos ha dicho la cultura. Encontrarnos con nuestras emociones y encontrarnos con nuestro verdadero ser. Esta invitación es para que nos encontremos precisamente con lo que está diciendo nuestro corazón más allá de lo que están diciendo las palabras, porque a veces las palabras solo vienen de afuera y es importante para descolonizarnos escuchar las palabras que están en nuestro corazón. ¿Qué pasa si para hablar de descoronizarnos no utilizamos las palabras, sino las emociones? Y si utilizamos formas de fitosofía para conectarnos con los gritos que no hemos gritado, con las lágrimas que no hemos llorado, los abrazos que no hemos entregado. Y recordamos que en este ser agua que somos y en este ser tierra que somos, quitarse la corona es realmente fácil. Cuando nos quitamos también todas las capas que nos han y nos hemos puesto, y nos conectamos finalmente con nuestra voz. Y con una voz que siempre va a ayudar a equilibrarnos y a volver hacia nosotras mismas. creo tres obreros ronroro? ¿Crees tres? ¿Qué ya estás? ¿Ya ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Ya estás? Estoy un poco sorprendido de lo que va aprendiendo la Jrildre. Estoy preparando el café. ¿Sabes que ya puedo tomar café? Claro, pero primero tomé madre de croca. ¿Y ahora puedo tomar café. Um, Crafre con galletas de Breno. Esa estará en mi memoria. Ahora solo Crafre y una maranzana. <risa> mm. <risa> eh, ¿Qué trae? Son lunes, dicen. Um, entonces, estamos corriendo. Veréis, Ahora ya no están en mis ojos ni me mis oídos. Estran te la dan trembrío, en brillo, uh, un montón de colores bro, la, la, de colores, y eso que hoy día, un entre Intrimando un crancho, un rastrol. Um, te voy a decir, Crema, ¿están escribiendo la Hrildes sobre su tria, Y esta cruza se escofo con... Está con una cruza de un frío, no sobre la hambre, y no se cree, la metráfora y cruces, pero de pronto escrito dice ella, ¿crees solo que el capitalismo podría hacer eh, de Salvador del arte ¿Tú crees? Yo no creo, sobre una, porque ni el capitalismo aprecia a los que entra, dejar esa escrina de liberación. Así que vamos a escribir y voy a esperar que Frabrer, el fralarino, voy qué estar diciendo pero no voy a decir nada, sabes que cuando le voy a decir a Frabrer, me presto una fralda azul <risa> y no prega con rojo, pero no prega, pero sí prega, pero es como te bruste, no es cierto. En, eh, la frada roja está pero también hay una frada azul. Es que es una frada yacuchreana. Entonces, por amar, solo el capitalismo puede salvar al a arte. Pero de pronto dije, ¡oh! Solo el capitalismo puede salvar al arte al arartre, al, al amri. Prefiero morirme. Sobróni, ogni... esta parte me cruza. Traufra. Querido Alter, se hizo estruendo, corazón, vida, abrigo. Golpeó por la cornisa, susurró sonidos bellos y melodiosos. Recorrió el alado camino de un azul más intenso que el azul, Luego silenció su más bello canto, lo cayó por un dormido devenir del tiempo y la vida, hasta encontrar en una pequeña brisa el sonido que germinó en el canto de su existencia. Y fue grito, latido, voz, canto, lágrima, llanto, fue desgarro, alegría, comienzo, color, susurro, estallido, viva voz, viva su alma renacida y mira esto. hace está creciendo, brond, oh, la qué brondito. Es que son los escrejes y van a ir a la pranza de la playa para poder crecer. para Brady, el brijo Y mira, ahí está una fruta que es verde, redonda, ahora como corazón. Y y adruzando la brisca, brisca, brisca, brisca, brisca, brisca, brisca, no brisca, la tagua, branco mmm, seis es que estoy contando porque los oh, afro y me están enseñando, ¿crees? Que no conoce los afro-marambrani los espíritus de la marondraña. Bueno, ¿tú lo tú? Ahora en la Argentina pero ahora en el marambrani porque la verdad es la verdad, no dirijo, ¿eh? Trar y territorio me aprecia. Ah, el tercero, el eh, amor. Eh, este momento, totalmente perdido, pagado, detenido, nos invita a reflexionar, a sentir, dónde, dónde, dónde se quedó el amor. Se partió, se expandió, se escondió, entró en lugares de oscuridad, no sé. Superficialidad, sois monte, volver a encontrar esa llamita escondida. Esta frase Frodrida, es así. Sister... Como una, un bracito, es <risas> Fraldasrul. Sí, porque cuando venga Pravel me va a decir: ¿A traer qué estás haciendo de personaje? Y luego dice: No habrá no no habrá personaje. Soy yo siempre. negros, atubros. Mirela, su croma. Parece que no se aprieta. Es un grato. Ya voy a hacer creerlo. Es un nariz. Nariz, nariz. La palabra es la madre de los árboles gigantes y de los prodigios. Los tres espíritus del cielo lo saben y lo guardan. La palabra no olvida. Escucha el eco de las rocas. El error estuvo en que los maestros gigantes no le dieron límites a los árboles. y al alcanzarlos en el cielo decidieron arrancarlos. Solo ellos podían tocar el sol. Trutia es una abrentrada, ¿No? Y por qué siempre me irás al mar. Mm. Es cabrónito tu pelo largo, largo. así como Chile, el muy largo. Me irás a tu gato y a tu gato. Eso sí es si crece un proyecto. Me irás a tu crebrestra pr alargarme rel pre lero presa es suru miri -srion. Todo comenzó en los tiempos del vacío y el silencio. Un virus fue liberado y el planeta respiró. La infectada humanidad Desapareció por el miedo como refugio y olvido que los veían manipulando. Las sombras engañaron a los mapas y a sus habitantes para tomar el dominio final a través de una tecnología asesina de chacras y espíritus pero no contaban con que la yuque mamá pacha tiene todo el amor del tiempo para defenderse. Los dioses saben de su poder nos hicieron vulnerables a través del consumo y de la comida torcida rompamos la esclavitud. Volvamos a las enseñanzas ancestrales salve, salve, amor seamos alma salve, recuerda que recuerda que ¿Era el antes? ¿Habrías que leer las crocas? ¿Y trola las rojas se brotrearon? ¿Prestrida que también se brotriaron las broces en los cuerpos? porque ¿Ahora tu bro? Es crombrú al de la plaza. ¿A le cruzan brucho eso? Eh? ¿Qué crees, crees? Bueno, para... Mi compañero Alter, nada, estamos en ese camino del desaprender, porque finalmente todo lo que sabíamos fue una mentira para poder construir esta mentira que ya no se sostiene. Y entonces, ahora está el verdadero saber de la mano de Alter, de la mano del corazón de todos, de la mano del alma de todos. Eso. Eso, hermana Maestra. Eso lo envío a Alter. No podemos terminar esta parte porque acaba de llegar lo no, que Es un nuevo trabajo de sobrones y no podemos dejarlo fuera, ¿no? Pero ahí está que creo, Tentativas de pensamiento desde la ciudad-isla, desde el desastre-tentativo de paraíso, Valparaíso, la ciudad que cuelga, la ciudad que se hunde, la ciudad que se quema desde lo alto y se inunda, de tentativa humanidad. Hablamos de tentativas con sonoridades, tentativas porque no podemos presumir ser algo más que intento de algo. Intentamos vivir, convivir, revivir con nuestras resonancias. Tentativas de pensamientos. Esta es una presentación desde Valparaíso, de un tentativo Chile. Mi nombre tentativo, Luis Ramos. Sean todos bienvenidos a este programa. Palabras, frases, esporas, palabras que son esporas, el proceso de polimerización al próximo acercamiento, un cuerpo viajando, cerrando sus entradas, la fibra consciente, la columna vegetal, el proceso vertebral, enraizamiento, la columna me ancla al piso, no somos distintos, estamos llenos de venas, arterias, vértebras, terminal nervioso, raíz. El pelo crece arraigado a la piel, que es tierra. No se corta, se poda. Los pies a tierra, la cabeza al cielo. Abrimos los ojos, como los pétalos. Plantas. De ahí venimos, de las plantas. La transhumancia vegetal, la memoria del hombre planta, la inteligencia vegetal y la expulsión del encéfalo animal en busca de la sustancia vital. Hace un tiempo me preguntaba qué era la sangre. La tierra. Eso es la sangre, la tierra. La tierra que sostiene mi raíz, que sostiene mi espalda, tallo y mi cabeza al sol. Mi abuela decía cuando era pequeño. Hay que echar a raíz. Mi vecina bordea de los 70 años y es mamita del comedor popular Y tiene una pequeña tiendita montada en su casa Techo de calamina, paredes de tripley, suelo de cemento Hace unos días fui a comprarle una galleta y me preguntó por el lío de las canastas del estado Le respondí que sí que estaban peleando y las lágrimas cayeron por sus mejillas de líneas multiplicadas No podía creer que sus amigas del comedor hablaran así a sus espaldas Ella solo vive con su mamá, una abuela que hoy ya no puede ver el cielo Pero siente aún más el aire y el dolor a esta tierra, de altura soleada, de aire y polvo telúrico, la sigo conociendo, entendiendo. Una noche, la policía, los militares, la prensa y el alcalde llegaron acompañados de una gran escolta de hallalleros blanquirrojos. Para cumplir con el asistencialismo de turno. Nadie, nadie los recibió con el himno nacional, sino con el estruendo de cacerolazos y gritos que se desprendían de la oscuridad de los cerros. Las montañas vigilantes y silenciosas. ¿Qué pensarían las ancestras de estas migajas de pan? ¿Tienen acaso idea de cómo las mamás y sus hijos llegaron aquí? Movilizadas por la guerra, llegaron a este pedazo de tierra donde no había agua, ni luz, ni concreto, pero sí un espacio hecho para tomarlo, para vivir. Ay, mi huevita linda, ando viéndote desde lejitos, desde la nostalgia veo tus ojitos, chiquititos en la sombra y la luz de las esteras, cargadita por tu mamá. Mamita, mamachita, mamicha, cómo te extraño, te extraño tanto. La tierra es para quien la trabaja, dice la ley de la vida. ¿Sabes cuántas piedras y tierra movieron esas manos para construir un techo? ¿Sabes de esa fuerza, cuerpo y espíritu? Quiero que veas los árboles que crecen de las rocas. Quiero que veas desde mi casa, techito de calamina, cada escalón que sube aquel niñe para encontrar su casa en la punta que está debajo del sol. Quiero que veas las cometas cuando se mimetizan con el atardecer al este del centro de la ciudad. Quiero que me veas gritar cuando el tombo le pide la coima al trabajador, a ver si así te despabilas de una vez y entiendes que no todos pueden quedarse en casa a enterrar sus caras en una pantalla de fantasías. He suspirado y no puedo más con mi pecho. Me encierro en mi techo, techito de calamina currucada entre entre estos cerros, entre estos cerros solo quiero estar. Que vivan la tierra, el polvo, las rocas y las esteras. Que vivan todas las manos que hicieron todos esos techitos del calamina. Que hicieron suya la tierra, tierra tomada, tomada la tierra está. Luna lacra. Bueno, estamos llegando al final de este fluir y queremos decirte que si quieres sumarte, escríbenos por el face a Mashara Descolonizando o Radio Bomba. Nosotros solo estamos de paso. Tupananchiscama, hasta el próximo viernes y nos vamos con Pusak Upanki. se define por el fondo monetario y miles de operarios deciden la palabra libertad por medio del abecedario son varios y varios muertos por el mínimo salario amarrado a la cadena que propone el adversario incendiario van a decirte el día que comienza pero algo olvida quien tiene el poder al mando, son tanto las bombas que tenemos en mi bando, ando amarrado al corazón de mis hermanos, canto por esa utopía que ellos no pudieron extirpar. Gran problema. Si tu madre es la fábrica y tu madre es la tierra, gran problema. Si tu alma es la fábrica y tu madre es la tierra, ¿qué tal embrollo? Los que hoy me dicen que somos desarrollo, son los que contaminan la vida y ponen Rebelde enseñándote a creer, no hay frontera ni naciones que dividan nuestro ser, no hay imperio ni nada que opriman tu saber, son los pueblos oprimidos más unidos que la es La dignidad rebelde enseñándote a creer, no pudieron, no no pudieron, no, no pudieron extirparnos, no pudieron, no no pudieron, no, no pudieron extirparnos, que eran problemas. madre la tierra, gran problema. Si tu alma es la fábrica y tu madre la tierra, gran problema. Si tu alma es la fábrica y tu madre la tierra. Descolonizando las artes.